¿Qué tal amigos del de día? Pues retomamos la transmisión desde acá de la morgue del Cantón Quevedo, pues ahora con una nueva novedad. Eh, hace poco tiempo llegó también el cuerpo de una menor. Y sus familiares se encuentran aquí a la espera también de que se realice la autopsia. Vamos a conversar con su mamá, la señora Diana, quien nos va a contar qué es lo que ha ocurrido. Señora Diana, cuéntenos cómo ocurre esta desgracia donde su hija pierde la vida. Eh, muy buenas tardes. Mi hija salió a bañarse con mi hermana, con mi cuñada y mi mamá. Entonces, en el transcurso que se estaba bañando, se ha resbalado y ha habido un hueco. Y entonces la ha jalado en ese hueco y mi hija se ha quedado ahí. Ahí ya no, la, por más que trataban para sacarla, ya no pudieron y se y murió mi hija. Sino que yo ahorita quiero pedir que me la den para darle velación. Me dicen que todavía tengo que esperar porque es la última. Yo quisiera que me la entreguen rápido a mi hijito. ¿Cuántos años tenías? Seis años tiene mi hija. ¿Y dónde ocurre esta desgracia? Eh, por la ruta del río. ¿Acá en el cantón que veo. Eh, Sí. ¿Cómo cae en un hueco? O sea, eh, estaba dentro del río, eh, la han extraído eh, tierra, ¿qué será? Así ah, de cemento. Está la cruzada para cruzarse de Playa Grande, acá hay un camino así como de cemento, entonces se iban a cruzar con mi hermano, entonces se ha resbalado y se me ha caído, y entonces como pues todo el mundo pensaba que estaba seco porque como se ve, pero entonces no ha sido así, sino que la, la correntaza se me la había jalado, sí, debajo de, del tubo se ha quedado, entonces hicieron todo lo posible para sacarla, Esperaban cuerpos de bomberos, otras autoridades, pero no. Fueron vecinos que rescataron a mi hija. Después llegaron las autoridades a hacerse cargo, pero ya era demasiado tarde cuando los vecinos hicieron todo, todo lo posible para sacar a mi hija. Lamentablemente, pues ya ocurrió. Ya estaba fallecida, sí. ¿Hasta, ¿Hasta qué hora usted vio a su hija junto a su otro familiar Como estaba en mi trabajo, yo hasta las nueve la vi a mi hija de la mañana. Sí, diciéndole a mi hija, ya me voy al trabajo y me decía, mami, ay, hasta los domingos trabaja. No vaya, no, le digo hija, sí voy. Ya más luego te vengo a ver y no vamos a pasear, le digo, ya mami. Ella se quedó encargada. Sí, con mi mamá, mi abuela, mi hermano, mi cuñada en la casa. Pero como nunca a mi mamá se le ocurrió, vámonos al río, ella no debe irse así. Entonces se fueron al río y cuando la novedad que estaba saliendo me dicen que mi hija se había ahogado. Entonces ya pues una desesperación tan fuerte ver a mi hija ahí en esas circunstancias, sabiendo que uno la deja en casa para verla ahorita muerta. Ella era su única hija. Yo no tengo otro hijo menor de dos años tengo. Sí, pero igual mi hija la mayor, la que está pasando eso. Bueno, ¿ella estaba estudiando? Sí, estaba estudiando en la escuela Río Quevedo. ¿Qué, qué le decía que quería estudiar cuando ella sea grande? ¿Qué le decía Ay, a mamita? Yo quiero tal vez estudiar en algo. Ella me decía, mami, yo cuando sea más grande me voy a ir a la policía, a la policía o a ser médica, dice. Para ir por ahí, dice mami, así como mis tíos, dice. Le digo, sí, mija, pero tiene que estudiar bastante, le digo Por decir, sí, mamita. Y ve ahorita, ya no está mi hijito. Ya se me fue. Bueno, ahora lo que usted pide es que le entreguen el cuerpo de su hijito. Sí, que nos ayuden, que nos ayuden la autoridad. las autoridades, que me la entreguen lo, lo, más lo más breve posible, porque es una menor de edad, o sea, ella solo está ahogada. Entonces yo quisiera que me la entreguen, nomás, más, no, que espérase como estoy esperando. Hasta las 2, 3 de la tarde, eso no es justo. Y quisiera velarla todo el día, mi hijito, para mañana ya poderle darle... La sepultura, mi hija, normal. ¿Dónde la va a trasladar al velorio? Por la ruta del río, por ahí yo vivo. ¿Ustedes viven cerca del lugar del fecha? Sí, pasando a dos cuadras nomás. Aquí quién se registra este incidente? Como a las 5 de la tarde y la encuentran a las 6 en punto por ahí. Sí. ¿Demoró bastante tiempo el rescate? Sí, sí por ahí, como no llegaba ni cuerpo de bombero, no llegaba nadie, entonces los vecinos mismos amarrándose cabos. Para poderla rescatar. Y ellos los encontraron después, ya los disquebusos a meterse, pero cuando ya la habían encontrado. Tal vez los rescatistas le dijeron, bueno, la niña estaba a tantos metros de profundidad. Nada. Los vecinos, vecinos propios nomás. Los vecinos no le dijeron, estaba bien adentro sí, o algo los así. Los vecinos amarrándose piola para que no se los lleve la corriente, ellos se metieron a rescatar a mi hija. Y la lograron, pues. Sí. Usted que estaba en el trabajo, me indica, ¿verdad? Sí. ¿Y recibe que ¿Una llamada? ¿o? ¿Cómo se entera? Mi hermano me llama, que se me está ahogando mi hija, que no la encuentra. Y desesperada, entonces, ya. Yo salí del trabajo y fue a este lugar. Sí. Ajá. Ya estaba saliendo ya. Ya estaba saliendo. Sí. Bueno, eh, no recuerdo dónde la van a apelar, dice. Por la ruta él, del ¿Tiene algún nombre del sector? El pantano, por ahí, por el pantano, quien va por la ruta mismo. Ahí. Sí. Hace pocos minutos también vinieron de la Junta de Protección para tratar de ayudarla. Sí, ellos también me están ayudando ahorita, están hablando con la consejera, todo eso, para ayudarme. Sí. Bueno, ok, gracias a la señora Diana, pues lamentamos lo, lo ocurrido. Eh, la menor pues ha perdido la vida cuando había ido con unos familiares a bañarse en la ruta del río según su mamá ha ido caminando por una parte donde habría cemento y se ha resbalado y cayó siendo atrapada por uno de los huecos que hay en este lugar ha mencionado Sí, la mamá nos comenta ¿no? que ha ido con los familiares con una abuelita y con unos, una tía menciona estaba bajo el cuidado de los familiares porque ella se encontraba trabajando bueno, lamentablemente esta menor ha perdido la vida acá en Quevedo. Gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros, será hasta una próxima oportunidad.